Fue un momento de explosión, creo yo. Eso es algo que pervive, por ejemplo, en países como Chile. Chile son muy raperos, ¿sabes? Y tienen una gran conciencia de lo que es el hip hop, y tienen valores. Y eso igual, pues en España sigue existiendo, pero no tan globalizado como antes, no es algo tan generalizado. Es lo que te decía antes de las individualidades. Ahora va, la gente va un poco pues, más... Yo hago esto, ¿sí? tú haces esto, nos llevamos bien, ¿sabes lo que te digo? Todo bien. Pero no podemos hablar igual de una escena cohesionada, donde todo el mundo piensa de una manera, y se reflejan ciertos valores eso no eso ya pasó y yo creo que eso es porque por la difusión de las redes sociales por, por cómo ha cambiado las redes sociales la manera de acercarse a la música y, y simplemente porque la generación joven pues, piensa de otra manera a lo que pensábamos nosotros antes eso es, es la evolución pues, tal. igual muchos lo llamarían involución <risa> en según qué cosas no pero yo creo que es natural ¿sabes? y siempre los viejos se van a quejar de que los jóvenes no se qué, no se cuente. Cuando los jóvenes sean viejos se quejarán de, que, de lo que hacen los jóvenes. No, yo no me quejo, hermano, porque hay mucho que desconozco, ¿sabes? Eh, yo no sé lo que siente una persona que está haciendo su música, lo que le gusta, yo sé lo que siento yo. Puedo empatizar hasta cierto punto, pero nadie puede hablar y desprestigiar lo que hacen otras personas. Simplemente pues yo creo que cada uno tiene que estar en su sitio, haciendo lo que le gusta y con pensamientos positivos y respetar a las personas tú no sabes las circunstancias de la gente y no sabes los gustos de la gente y para mí eh, yo soy del, que, del pensamiento de que cada persona es libre de hacer lo que quiera y que no tienes por qué juzgar a otra persona ¿sabes? mientras no haga daño tú ¿Qué pero, más da la música que haga, la música claro, que escuche, mientras no me haga daño a mí? Ni, sí, no tienes ni por qué hablar mal, ni Exacto, me bien, no simplemente no entra y eso no nos, en mi universo. Y eso no nos ayuda tampoco, eso es. Es lo que tú dices, ¿sabes? No entra en mi universo, cada uno vive a su manera y como puede y como sabe y ya está. Y pero, no, hay que, no hay que pensar de manera sectaria Siento que esa época, y es lo que nos definía todos, tal vez por la edad, de, sí. o sea, de cuando, cuando <risa> eres joven, de eso, piensas de manera claro, más tú... pero de alguna manera también siento, viendo la retrospectiva, sí. que precisamente crearon esos booms, ¿no? Claro. O sea, verlo así, de que todos se, se sienten identificados, aunque no se conozcan, es como, eh, eso me representa, ¿no? Lo que se dice, o sea, claro. ahora es, ya lo ves. Esas cosas ya las ves de otra manera. Pero a quizás edad. por la edad también. Pero yo estoy seguro de que un chaval joven sí se siente identificado con, con actitudes y, con, y también internet lo cambió todo, hermano. O sea, internet lo cambió todo. ¿Pero crees que es necesario precisamente ese sectarismo, ver esas cosas? No sectarismo, sino... Yo creo que va con la edad. Verlas. Y, con, y sobre todo con la madurez. Eh, cuando, cuando tú igual eres más inmaduro, necesitas autoafirmarte más y necesitas aferrarte más a ciertas ideas. Cuando ya maduras un poco te das cuenta de que nadie de que las cosas no son blancas o negras hay mucho gris y muchos matices intermedios <risa> y eso es lo que es el proceso de, de crecer ¿no?